Veíamos, vamos a ver el titular ahora, señor director, el inicio de la docencia en la provincia Hermana Mirabal en el día de ayer, bajo el lema El Retorno a la Alegría, iniciaron este martes la, las clases de manera semipresencial en los municipios Tenares, Salcedo y Villa Tapia pertenecientes al Distrito Regional 07. Eso era lo que, lo que veíamos anteriormente. Y como ya es costumbre, apresaron nueva vez a la reconocida delincuente Vanessa por el robo de un arma de fuego. Tengo entendido, no creo que esto sea otra arma de fuego, sino la misma que ella le quitó a un policía que supuestamente eh, convivía con ella. Creo que es la misma, el mismo caso que la habían detenido antes, pero esto no es, no es extraño. Vanessa vive más en el cuartel, lo único que tanto ella como el que vamos a ver a continuación, lo apresan para nada. O sea, no sé qué ministerio público es que tenemos que no hace un expediente que esta gente puedan, por lo menos ponerle una medida de coerción. Por lo menos la medida de coerción que la cumplan. Qué sé yo, ponerle... a eh, eh, un año, 18 meses, como le pusieron a, a lo del caso Coral, para sacarlo de algún modo. Vanessa no puede estar eh, eh, no puede estar así en esta situación. Algo hay que buscar con esta muchacha. Porque el caso es grave. Vamos a escuchar lo que ella dice. Acusando a por, por, por... No, No, yo no la tengo, no, no, no. ¿Y qué te hiciste entonces? ¿Tú estabas viviendo con él entonces? Estaba viviendo con él, diablo, que estaba. ¿Y por qué te acusan a ti entonces? Está bien, ahora. Tú no puedes decir realmente qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque te estaban haciendo la acusación. Porque yo sé el maldito que el diablo y entonces todo, ¿quién era acusado? ¿Tú no sabes entonces? En era acusado? No, ¿Tú no sabes entonces de la pistola? Ahí vieron ustedes nueva vez a Vanessa. Buenos días, mi hermano. Ah, es Elsa. Elsa. ¿Es Elsa? Elsa. Sí. Buen día. Yo opino, José Manuel, buen día. Yo opino que, que Vanessa, pudi Vanessa pudiera estar en un centro ya, no pudieran dejar andar en la calle. Es correcto. Mucha eh, es poco. Eso, ya lo voy a a la calle ya, eso es poco, eh, te voy a llevarla a un centro y no dejar de andar en la calle ya. A ver si ella se deja eso y no, y no pierde su vida en la calle. Así es. Gracias, José Manuel. Cómo no, gracias a usted. En La Javiela, las autoridades de medio ambiente intervinieron este centro de diversión que tenía en zozobra a los vecinos del sector 27 de febrero de La Javiela. El propietario denuncia un mal proceder por parte de las autoridades con respecto a este caso. Vamos a escuchar lo que dice el propietario y vamos a ver el momento en que se produce este allanamiento a este negocio